El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, inauguró la Cámara de Gésel y la Sala de Usos Múltiples de la Escuela de Psicología de Torreón. Las autoridades universitarias dieron un recorrido por las nuevas instalaciones para observar los métodos de trabajo y el uso del espacio que beneficiará a más de 300 alumnos del plantel. Además, en la Sala de Usos Múltiples supervisaron el mobiliario con el que cuenta el área para el desarrollo de grupos focales. Verónica Lisset Villarreal Sánchez presentó su segundo informe de actividades al frente de la Facultad de Administración y Contaduría de Piedras Negras. Destacó la reacreditación de los programas de contaduría y administración, la implementación del programa Apoyo a Escuelas, la vinculación con el sector productivo y académico, convenios de colaboración con organismos y empresas para la realización de prácticas profesionales y la creación de los departamentos de atención psicológica, equidad de género y el consultorio de atención médica. El director de la Facultad de Medicina de Torreón, el doctor Salvador Chavarría Vázquez, rindió el informe de actividades de su tercer año de gestión. Comentó que el Hospital Universitario Infantil conserva sus acreditaciones federales en los servicios de alta especialidad en cáncer para menores de 18 años y la especialidad en neonatología mientras que en el Hospital Universitario fue acreditada el área de prótesis coclear por la Secretaría de Salud. Destacó lo realizado en posgrado, en el Centro de Simulación para Estudiantes y en el Centro de Investigación Biomédica. Cultura la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a participar de las actividades que se tienen programadas durante el mes de marzo de 2020. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, eventos musicales, presentaciones de libros, el Festival Universitario de Teatro, el Ciclo de Cine Universidad y el Programa Universitarios del Futuro. Consulta la actualidad cultural universitaria en las redes sociales arroba dpcuadc. Deporte con el objetivo de recaudar fondos para llevar a cabo su tradicional Feria de la Salud, la Facultad de Medicina Unidad Torreón invita al público en general a participar en la primera edición de la carrera Juntos por la Salud, que se celebrará el 15 de marzo. Habrá categorías de 5 y 10 kilómetros en la rama varonil y femenil y se entregarán premios en efectivo a los tres primeros lugares de cada una, inscripciones en el Bosque Urbano Venusiano Carranza o en la Facultad de Medicina.